Hoy vamos a aprender a reconocer un mensaje engañoso de correo electrónico. Esos mensajes que intentan sacarnos información privada o estafarnos. ¿A cuántos no les ha pasado? Llega un mensaje de correo con un enlace o un archivo adjunto. Muy inocentemente seguimos el enlace o abrimos el adjunto y nuestro dispositivo termina infectado con software malicioso. O bien caemos en un engaño que, luego de varios intercambios de mensajes, concluye en una estafa bancaria. ¿Cómo reconocer estos mensajes? Existen varias banderas que nos alertarán del peligro. Viene de una persona o entidad desconocida, usualmente desde una falsa dirección de correo electrónico. O viene de un conocido con un comportamiento anormal, de pronto el que nunca te escribía ahora lo hace. O saluda de una manera poco usual, esta cuenta probablemente está secuestrada. Intenta alarmarnos para que actuemos rápidamente y sin pensarlo. Por ejemplo, nos informan que se ha detectado una actividad sospechosa en nuestra cuenta y debemos actualizarla de inmediato. Nos informan de algún premio, algo como una herencia o un concurso. Sin embargo, para obtenerlo debemos pagar algún costo de trámite o envío. El premio nunca lo veremos. Da algún pretexto para que hagamos clic en un enlace o para que abramos un archivo adjunto tiene faltas ortográficas si el mensaje recibido cumple con varias de estas características elimínalo no caigas en el engaño tienes preguntas déjalas aquí en los comentarios para poder ayudarte si quieres aprender más te dejo estos videos por aquí somos un canal de tecnología para gente que no es de tecnología suscríbete